eh, la religión eh, judía porque Jesús estaba prácticamente diciendo, dando una exclusividad. Se estaba haciendo exclusivo para salvación. No, no que Él estaba hablando cosas erráticas, sino que estaba haciéndose exclusivo para poder alcanzar la vida eterna. Entonces comienza el debate, la murmuración una vez más Porque los judíos, los discípulos siempre probaron a Jesús No es que ellos iban y seguían como siempre se ha, se ha, se ha comprendido Que los, que los discípulos los apóstoles eran pescadores analfabetas No, era gente que estaban probando constantemente a Jesús Que estaban oyendo y examinando Eran personas practicantes de la Torá Vemos que Jesús le dice, esto os ofende. Él en su posición de maestro, les está diciendo unas cosas realmente eh, muy, muy desconcertantes. O desconcertantes para ellos. Y Jesús mete aún más el dedo en la llaga. Porque nosotros siempre nos... nos Creemos que Dios no exige, que Cristo no va a exigir. Y, y Cristo exige mucho. Y, y exigió a sus discípulos una cosa, cosas de verdad que para ellos fue difícil. Pero ellos al amar a Jesús como su maestro, aceptaron todo. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre, Barnasha, subir a donde estaba primero. El espíritu es la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Una vez más, Jesús reitera y explica lo de la carne. O sea, eh, si siguiéramos la, la temática pensando que teníamos que comer su carne, entonces había un, existiría una incoherencia con este versículo. Pero Jesús está explicando, o sea, Juan lo, lo está mencionando para ilustrar al lector, pero no con, con una necesidad explícita de, de decirle, mira, eh, eh, no, no es su carne, no, no, sino que está haciendo un... Una, una, un cuento histórico para que, los, para que nosotros sigamos La cadena de eventos ¿Qué quiero decir? Juan no está explicando Lo obvio No está hablando de Sí mira Jesús está hablando de su enseñanza No, no está diciendo eso Juan no, no está a, a, a explicar algo que en ese, Algo que para ese tiempo Ya era palpable Sino lo que Juan ahorita está diciendo, es esa nota contrastante que confrontaba a los discípulos acerca de la enseñanza, porque la enseñanza, reitero una vez más, era exclusiva, única, Jesús fue único, obviamente Dios, entonces los discípulos, se sorprendieron, no, no les cabía. Por eso ellos se escandalizan porque Jesús se hacía exclusivo. No porque estaba hablando cosas raras, no porque estaba diciendo barbaridades. No, absolutamente no. Absolutamente no. No estaba hablando de, de como dije, antropofagia. No, no está haciendo eso. Sino está haciendo que nosotros, los que escuchamos su palabra lo hagamos exclusivo, porque para eso el vino. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. De entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Esto ya lo expliqué. Cada uno tenía la libertad. De aceptar este mensaje Todos tenemos la libertad Por eso Jesús expresó esto Obviamente Juan habla acerca de Judas Post-hechos Post-actos Pero si vamos directamente a las frases Y a las palabras de Jesús Jesús en ningún momento eh, Está excluyendo a nadie. Jesús no excluye a nadie. Nosotros tenemos que excluir a todos menos a Jesús. Ansia, hacerlo exclusivo solamente a Él. Y es ahí donde Juan está haciendo una, una voz de alerta y una llamada de, de atención muy, muy, muy potente. Yo los saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.